¡Os sentís mejor? ¿Se han curado vuestras heridas tras la derrotante Dinorant? Una nueva sombra. ¿Derrota? Mi viaje a la Tierra fue un éxito. Probé su gloriosa fuerza vital. Ahora nada puede evitar que engulle el resto. El planeta tembló cuando apareció. Oh, dino Rand, que es la manifestación física de la fuerza vital pura, pudo detenerme, pero ahora que conozco su existencia, le robaré sus poderes y los alequíos. ¡Debo eliminar a los Tino Caballeros! ¡Están compinchados con Dino Rand. ¡Afortunadamente me tenéis a mí para atacarlos! ¡¿Quién más tiene mi talento?! ¡Y es tan leal! ¡Eliminaré a esos despojos y compartiré el botín! ¡El botín es para el ganador! ¡Y eso te excluye a ti! <risa> Llevado a un drago hechicero cuyos poderes son tan inmensos que hacen al propio cosmos temblar de miedo. Buena presentación. Como siempre, mi reputación me prefiere. ¡No puede ser! Juntos de nuevo. ¿Quién lo habría pensado? ¡Bienvenido, dragón oscuro! ¡Nos traicionó la última vez que vino! Sé lo que quieres y he decidido ayudarte a conseguirlo. Quiero la mitad de la fuerza vital como recompensa. Conquistar la tierra no es fácil. ¡Es un fraude! ¡Un falso! ¡Nos traicionará! Ah, no querrás hacerme enfadar, insecto. Entonces, ¿hay acuerdo? Sí, dragón. Acepto tus condiciones. ¡No! ¡No lo hagas! Deja de graznar y abre los ojos. Observa con atención y aprende. ¡Nunca me gustó! Deberías estar contento porque los Dino Caballeros van a destruirse mutuamente. Dino Ram nos ayudó en el momento justo. Sí, es fantástico. ¿Pero por qué ha desaparecido así? Es un enigma con grandes aptitudes. Algunos dicen que puede compartir su fuerza. Me parece que nos vendría muy bien su ayuda. Solo tenemos para guiarnos antiguas leyendas que dicen que pueden obtener un gran poder de la Tierra y transferirlo a los corazones puros. Eh, no me importaría participar de ese trato. Un poco de ese poder y eliminaría a los dragosaurios para siempre. Ah. No creo que funcione así. Sí, no es un artículo de saldo. No reparte poder como caramelos. ¡Nunca se sabe! Debéis entender que él no es una criatura como nosotros. Es una manifestación del espíritu de la tierra, la fuente de la vida. Sí, es pura energía. Eso es lo que yo digo. La próxima vez que le vea, le pediré que comparta su poder conmigo. Así podré eliminar a los dragosaurios con una mano en el lomo... Ni siquiera sabemos dónde está, pero Diamante Ryugu sí que sabe dónde estamos nosotros. ¡Ki! Sí, ¡No hay tiempo que perder! ¡Hay que buscarle inmediatamente! ¿Pero por dónde empezamos? ¿Eh? ¿Kaito, Rina, ¿estáis ahí? Sí, Rick. ¡Estamos listos! Ha habido avistamientos de un brillante pájaro gigante en el cielo. ¿Como Dino Ramp? Me parece que habrá que comprobarlo. ¿Habéis oído? Es lo que esperábamos. Los informes llegan de un pueblo a pocos kilómetros al este llamado Tarin. ¿Nos vemos allí? ¡Bien! ¡Ahora la encontraremos! Iré con vosotros. No, Tricera. Ah. Cuando salimos, nos arriesgamos a llamar la atención. Lo haremos solo cuando sea necesario. Ah. Tranquilo. Para eso estamos nosotros. Llamaremos cuando la encontremos. Bien, estaré preparado. Uh -huh. ¿Preparada, Rina? ¡Vámonos! Ah, ellos son los que siempre se divierten. se cae muy a menudo ya lo he notado lo he hecho en broma no tenéis ningún sentido del humor ahora voy a explorar el territorio bien nos veremos más tarde Casi hemos llegado. ¿Cómo estás tan seguro? Miré el mapa antes de salir y no había ningún pueblo llamado Tarin en esta zona. De hecho, no había ningún pueblo en absoluto. Lo sé. También lo miré. Fíjate. Puedes verlo con tus propios ojos. ¿Eh? No es raro que no esté en los mapas. Es solo una aldea diminuta. Mirad eso. ¿El volcán? Hizo erupción el siglo pasado, ennegreció el cielo dos días. Pero no os preocupéis. Unos científicos lo investigaron y dijeron que ahora es seguro. ¡Nos ¿Oh? ¿Oh? pondremos hechos una sopa! ¡Ay! ¡Parré! ¡Parré! <risa> Prohibido el paso. Parece que aquí hay un pequeño restaurante. ¿Y si nos secamos mientras comemos? ¿Eh? Vamos, pasad. Uh, sí, gracias. Para sentarse hay que pedir. Tomaremos... Tres sándwiches de salami y tres tazas de cacao, por favor. Bien. Sí. No es un poco tétrico. Muy tétrico. Cuidado, podrían oíros. ¿Quién creéis que pudo enviar el informe sobre el pájaro? Llegó de alguien que vive en este pueblo. No sé exactamente quién lo vio, pero deberíamos preguntar. Deberíamos empezar preguntando a la gente del restaurante. ¡Caray! ¡Qué hambre tengo! Disculpe, nos llegaron unos informes de que habían avistado cerca de aquí un pájaro algo raro. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Ari ¿Es allí donde apareció? ¿En la capilla? ¿Eh? ¿Sabe algo que no nos dice? Actuad normalmente. Comeremos e iremos a investigar. ¡Bien, comamos! Estoy hambriento. Esto tiene un olor repugnante. ¡Mmm! ¡Marchémonos! ¡Caray, qué tarde es! ¡Tenemos que irnos! ¡Pero la comida estaba deliciosa! ¡Adiós! <risa> ¡Era asqueroso! ¡Esa peste me ponía enferma! Pero los otros clientes se lo estaban comiendo. Quizá nos dio comida podrida a propósito. Es posible. Desde luego no eran amistosos. No me gusta este sitio. Vamos a investigar la iglesia. ¿Os parece? Vale. Bien. No invita a entrar. ¿De verdad? ¿Dónde miramos? Veamos qué hay en el campanario. Mm -hmm. ¿Estás bien? Sí, los murciélagos me han asustado. ¿De qué estás hablando? Aquí no hay ningún murciélago. Sí había. Escuchad, yo sé lo que vi. Disculpen, ¿hay alguien? ¿Creéis en serio que vieron a Dino Ramp? ¡Es increíble encontrarle tan fácilmente! ¡Hola, Dino Ram. ¡Te buscamos por todas partes! ¡Los Dinocaballeros nos han enviado a por ti! ¡Venimos a pedirte que nos ayudes a deshacernos de los dragosarios de una vez! ¿A dónde vas? Vamos. Uh. Uh. Espera, Kaito. ¿Estás herido? Oh, Kaito. Mirad, el suelo está podrido. Parece que todo está podrido en este pueblo. Tenemos que decirles a Tirano y a los otros que le hemos visto. Uh -huh. ¡Tirano, buenas noticias! ¡Le hemos visto! ¿Habéis localizado a Dinoram? ¡Es lo que estaba deseando ir! Pero hay algo muy extraño en este lugar. Por favor, venid en cuanto podáis. Bien, aguantad, Rina. Ya vamos. Oh, ¡Rina! No puedes tener más cuidado. Tienes que aguantar. Intenta detener la hemorragia. Quiero pedir a Ram que me haga más fuerte. No se trata solo de ti. Debes recordar que formas parte de un equipo que nunca ha sido vencido. Eh, llevamos protegiendo el planeta Tierra una eternidad. Sí, ¿qué pasa? Eh, Llevamos protegiendo el planeta ¿El Tierra... El chiste lleva aquí más tiempo que nosotros Mira, ahí está el volcán Es Dino ram? Creo que quiere que nos acerquemos. Moveos despacio, debe confiar en nosotros antes de ayudarnos Aquí pasa algo. Es cierto. Tened cuidado. Echaos atrás. Ni hablar. Voy a buscar mi poder. ¡Tricera! ¡No! ¡Sí! Dinoram, hazme más fuerte. ¡Espera! ¡Vamos! ¡Lánzame un buen rayo! ¡Cuidado! ¡Tirano! ¡Tricera! ¡Ese no es Dino Ram! ¡Es un impostor! ¿Quién eres, farsante? El nuevo amo de este planeta. ¡Ja, En esos! Mejor pregunta, ¿de quién salen? ¿Qué es esto, Halloween? No, es el día del juicio final Creo que debo presentarme Dragón Oscuro ¿Listos? Yo nací listo Muy bien ¡Dino Caballeros, preparaos! ¡Sí, sí! ¡Transformaos! ¡Dino por los antepasados! ¡Sable látigo! ¡Dino Caballero armado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dino Tera por los antepasados! ¡Tera boomerán! ¡Estoy preparada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dino Braquio por los antepasados! ¡El hacha del balón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dino mamut por los antepasados con niños de mamut! ¡Dino caballero armado! ¡Dino Estego por los antepasados! <risa> ¡Estego esqueleto giratorio! ¡Dino caballero armado! <risa> Buena actuación. Deberíais cobrar la entrada. <risa> El poder que venció a esos prontos vencerá a vosotros. ¡Tiratorio! ¡Ahora yo! ¡Tirano! ¡Ticela! ¡Es el volcán! ¡Va a reventar! ¡Él lo controla! ¡Yo soy el volcán! El mismo infierno que me engendró a mí os destruirá a ti y a tus camaradas. ¿Dónde está? ¡No es posible! ¡Tenemos que encontrarle! Antes hay que ocuparse de Tirano y de Tricera Tienes razón Tendremos que darnos prisa ¿Eh? Tricera Tirano, lo siento Todo es culpa mía Debí haberte escuchado, amigo, pero fui un egoísta Únicamente pensé en mí mismo Hemos librado muchas batallas juntos Y tu corazón siempre estuvo en el lugar correcto ¡Tirano! ¡No! ¡Fijarse en eso! Vaya. Tenemos que irnos. ¡Con él! ¡Kaito! ¿Estás bien? Ya está. Gracias, chicos. No es una erupción normal. Dragón Oscuro ha calentado la lava. Tienes razón. Y Tirano y Tricera. Habrá que dejarlos. Ni nosotros podríamos sobrevivir a ese calor. ¡Mirad! ¡Está empeorando! ¡En unos momentos va a arrasarlo todo! ¡No! No puedo quedarme aquí y no hacer nada. Quizá todavía pueda entrar. ¡No! Ya es muy tarde. ¿Eh? ¡Tirano! ¡Tricera! Kaito, Rick y Rina, ¿dónde están? Están allí. No podemos adelantar a la lava, es imposible. ¿Eh? Vamos, sí. ¡Eh, chicos, ¿Eh? aquí arriba. ¡Preparaos! ¡Voy a bajar! ¡Rápido, tira! ¡No tenemos tiempo! ¡Llega a los pies! ¡Tranquilos! ¡No voy a dejar que os atrape! Oh, ¡Creí que no había salido! Sí, todo ha sido una pesadilla. Un momento. ¿Encontrasteis a Dino Ramp? Exactamente no. Era una trampa. ¿Eh? Era un hechicero llamado Dragón Oscuro. Puede transformarse. Fue él el causante de todo esto. ¿Le habéis vencido, o no? Le hicimos huir, pero pagamos un precio. Y muy caro. Ha sido... horrible. Sí, pero... Todos los Caballeros se han salvado, ¿no? ¿Mm? ¿Ah? Todos no. ¿Qué quieres decir? ¿Alguien está herido, o aún peor? ¿Quién fue? ¡Dínoslo! Tirano y Crisera han... desaparecido. Es imposible, Tirano y Tricera no pueden desaparecer Kaito Por supuesto, te daré el 20%, como acordamos. Hmm. Nuestro acuerdo era el 50%. O busca a otro para que acabe el trabajo. Hmm. Tal vez Dragonwing pueda destruir a los Dino Caballeros. ¿Crees que no podría? Déjamelos a mí y haré que se arrepientan de haber nacido. Los derrotaré y no sabrán qué les golpea ni qué ¡Silencio! silencio. Bien, lo dejaremos en el 50%, pero acaba con los otros Dino Caballeros. Precisamente es lo que planeo hacer. Tirano. ¡No! Continuará.